para hacer como un tapetito y encima poder armar un centro de mesa. Esto es, mis bambús eran así de grandes, pero para mi arreglo floral no los necesitaba con tanta altura. Entonces cuando los puse en el florero, le quité esta parte y dije, bueno, ¿qué voy a hacer con todo esto? Y e viendo, tengo este florero que me encanta y dije, ¿cómo me puedo apoyar para tener un armazón? Poner menos flor en mi florero, porque con las flores tropicales a mí me gusta hacerlos un poco minimalista y que las flores se detengan. En un florero transparente no le puedo meter alambre de gallinero, ni, ni muchas cosas. Entonces dije, con los puros bambús, entonces dije, si coloco todos estos bambús que, que, que tienden a... el agua se la tendríamos que poner después. Ah, Tienden bueno. a flotar Déjenos, lo Entonces miren Ya tenemos Los bambús Este no es un arreglo Nos va a quedar todo parejito Queremos que tenga juego Y ahora sí le puedo poner un poco de agua Alejandra nos pregunta Si los bambús no se pudren con el agua eh, En dos semanas no En dos semanas no Y entonces cada que los los usas, los secas, los dejas que se sequen al sol y luego los puedes seguir usando. Sí. Voy a usar estas hojas para darme apoyo y que mis bambús no se muevan tanto. Además que le van a dar movimiento a mi base. Y si se fijan voy a procurar usar hacia donde están ya las hojas, hacia donde tienen su forma y su caída natural. Y entonces voy a complementar la decoración de los bambús que además me va a ayudar, como les decía, a que todo quede más fijo con estos tallos y estas bolitas de, de hairy Balls, de bolas de chango, como les digan. Es algo muy sencillo lo que estoy haciendo en realidad, lo importante es animarte. Que eso sé que es lo que a veces nos cuesta trabajo, animarnos a hacerlo, animarnos a combinar, animarnos a jugar. pero van a ver qué tan padre va a quedar? Bueno, a mí me encantó y la verdad que lo tuve en mi sala todo el fin de semana. Pero sí te transporta, sí te transporta, déjenme les platico algo bien curioso. Estamos en verano, pero en mi ciudad el fenómeno del mundo vuelto de cabeza y un poco loco y un poco más, está haciendo frío. <risa> y no es normal aquí donde yo vivo que el 30 de junio haga frío. Está haciendo frío. Entonces, trae un suéter de manga, de manga larga. Entonces, mejor aún, si el mundo está loco y de cabeza. Vivimos una época donde nadie o la mayoría de la gente que yo escucho dice, ya no sé si es lunes, si es domingo, sábados que parecen martes y martes viernes. no sé ni en qué mes vivo las flores nos ayudan, yo siempre lo he dicho, nos ayudan a recordar en qué época de la vida nos encontramos, por eso a mí me gusta usar flores según la estación del año, ahorita las flores tropicales nos van a recordar que estamos en junio, en verano, a pesar de que el mundo esté loco y volteado de cabeza, y bueno, el mundo a mí me gusta tiene mucha caída. Creo que tengo que ponerle más agua a mi florero. Y entonces se fijan cómo los bambús, con el apoyo de las hojas y con el apoyo de todo, ya no se está levantando tanto. Todo se va atorando. Entonces, esas, ¿sí? sí, esas. Ahora miren, siguiendo la forma que tienen mis orquídeas. Las bolitas que parecen bombillos. Sí, se llaman... Se llaman bolas peludas. Algo súper sencillo. Obviamente que cuando haces un arreglo al revés no puedes ver. Pero miren, se ve lindo, se ve encantador. Y luego tengo estos sacates que me encantan. Que me encantan porque a diferencia del cebollín es un sacate más grueso. Entonces estos sacates, el tono siempre hay que cortarlos. Duran meses. Así, meses. Te sirven para jugar con ellos. El otro día alguien, y nada más le pongo para los dos lados, el otro día alguien me escribió y me encantó que me compartía que tiene que tiene Ruscus que compró hace. que compró al inicio de la pandemia y que está encantada porque sigue estando verde el Ruscus italiano. A mí me encanta porque dura muchísimo, meses, así como me platicó esta persona. Entonces, estos acates también duran muchísimo. Entonces, son de esas flores, de esas inversiones que puedes hacer y que vas a estar usando y usando y usando y siendo muy feliz. Y así de fácil, así de sencillo, tenemos un hermoso arreglo floral tropical que nos recuerda la época del año en la que estamos viviendo, y que además no lleva espuma floral, es ecológico y la verdad se ve bastante como wow. Nos hace voltear, nos hace ver, nos dice, a ver, ¿qué es esto? Entonces eso es parte de lo lindo de las flores. Qué bonito, ¿verdad? La verdad que sí. Yo solita les digo que sí, sí quedaban bonitos los tres.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 Por lo general, las flores tropicales sí son más caras, por eso yo también cuando hago arreglos con flores tropicales, los hago un poco minimalistas, o sea, con poca flor y no muy recargados, aunque podrán pensar que este muy es recargado, pero solamente tiene los ginger. Entonces, la flor tropical es más cara, tiende a durar más que las flores de campo, entonces creo que se, hay un contrapeso.